Vamos a, vamos a empezar, vamos a comenzar esta sesión eh, en la cual yo mismo dialogaré y eh, presentaré a Oliver Escobar eh, que es eh, la persona en la cual eh, volem conocer més a fons la experiencia que hi ha habido eh, en relación a la a Asamblea Climática Escocesa una experiencia recent, muy recente. Uh, feta en parte en temps de COVID y en temas de pre-COVID y uh, que nos sembla interesante desde el punto de vista de analizar uh, las experiencias que hay del que se envió a vegades mini públics, asambleas deliberativas, asambleas participativas donde se barrejan personas legas, personas expertas sobre temas relativamente complejos. Se está haciendo aquí a Barcelona una experiencia interesante amb, amb joves jóvenes que aporta un cert recorregut y en el caso de la experiencia de, de, de Escocia, en la Asamblea particularmente importante, la Asamblea eh, a los organizadores de la particularment perquè, eh, esta, es particularmente importante porque está a espalda de una Asamblea sobre el Clima que se hará a España a partir del mes de noviembre. Eh, que ha segunda la experiencia de Escocia. También no? vamos a presentar a Oliver Escobar. L Oliver Escobar es escritor y profesor de Ciencia Política a la Universidad de Edimburgo, Escocia, donde también dirige la área de innovación democrática del Instituto Edinburgh Futures Institute. Es és, és co-director también de Critic, que es un centro de ética y pensamiento crítico. Ha dirigido diversos programas de investigación, incluidos proyectos What Works Scotland, que es una reforma de la administración y gobernanza democrática de los servicios públicos, programas políticas de igualdad, innovación social y trayectoria de género, sistemas de reintegración y justicia social, y el seu trabajo treball s'ha centrat se centra sobre todo en la gobernanza, la participación ciudadana y la innovación democrática. Uh, diversas publicaciones, algunas en el... No sé si me oís, pero he perdido el sonido de Joan. Oliver es una persona que va a venir y va a criar a Galicia, va a trabajar en industrias de pesca, construcción comercial. Va desenvolupar diversos proyectos de radio y de fotografía y va rebre, también es interesante ver esta faceta diversos premios literarios destacadas los libros A Darrera de Bengala, apostasía y Galician, Rhapsody Blues um, Endavant, Oliver uh, quería ante, todos, ante todo gracias por participar en esta en este Fest y la primera pregunta que quería hacerte era uh, estamos muy interesados porque y hay experiencias similares que se están haciendo, o que se van a hacer, cuál ha sido un poco el balance que haces de la experiencia de la Asamblea, de la Asamblea Climática Escocesa, sobre todo viendo esa particularidad que ha tenido de, de offline, online con el COVID, ¿no? Un poco, que nos resuma un poco los, los principales elementos. Sí, pues os cuento un poquito, y eh, aunque eso que dices de que yo igual me conozco a mí mismo, igual, ¿me, ¿me oís? Me oís ahora. no, el que, un poco el dale, dale. Um, no que eso. Um, muchas gracias por la invitación y perdonad por estos uh, problemillos técnicos. Os hablo desde desde Edimburgo y uh, me encantaría estar ahí, pero esta vez no puede ser. Um, pero enhorabuena por el programa del, del festival. Um, la Asamblea Escocesa. Um, es, hay que ponerlo en el contexto de, de 10 o 12 años de innovación democrática en Escocia. Eh, uno de los riesgos a veces es que nos centramos en estos procesos como cosas singulares, eh, como, como procesos como si fueran islas aisladas, eh, pero no lo son. Tienen un contexto y el contexto es tan importante como el proceso. ¿no? Y en el caso de la Asamblea Escocesa, eh, básicamente se aprendió mucho de las experiencias con todo tipo de mini públicos, digitales en los últimos 10-12 años de experimentación a nivel local y también a nivel nacional. Eh, como, como dices, Joan, la asamblea tiene la peculiaridad de que sucedió en tiempos del COVID y se tuvo que hacer eh, completamente de manera digital. La ventaja que teníamos es que ya había, eh, habíamos tenido una asamblea anterior una asamblea más amplia eh, sobre el futuro de Escocia y mucho del aprendizaje que se hizo durante esa asamblea nos sirvió para después adaptar la asamblea climática al espacio digital, porque la primera asamblea tuvo que moverse del cara a cara al digital cuando eh, estábamos más o menos en el medio de la asamblea, en la mitad del proceso. Eh, pero lo que sí, por supuesto, como mucha gente que está aquí en este festival sabrá, el espacio digital ofrece ventajas, eh, y lo que tratamos de hacer es centrarnos en esas ventajas en lugar de las desventajas que el espacio digital nos traía. Y eh, yo, eh, un poquito, tampoco para no enrollarme mucho, pero básicamente eh, sabemos que hay gente que participó en la asamblea que no hubiera participado si hubiera sido una asamblea presencial. Es, es, una cosa, es un espacio más accesible, pero también sabemos que la parte de las relaciones, la parte de las conexiones entre la gente, esa parte es tan importante para que un grupo se empiece a ver a sí mismo como un grupo, como un colectivo, eh, esa parte es más difícil de recrear en el espacio digital y esa fue la parte que fue un poquito más eh, difícil, pero eh, ahora es, es difícil decir cuál es el impacto de la Asamblea porque estamos en el medio de la fase de impacto. Ahora mismo, por ejemplo, mañana vamos a lanzar el, lo que le llamamos el, eh, la Carta Cívica o el Civic Charter, que es un, una especie de declaración de la sociedad civil en Escocia eh, eh, pidiendo a las instituciones, tanto de la economía como. como instituciones políticas que, que tomen en serio las recomendaciones, eh, sobre todo las, las partes más radicales de las recomendaciones y, eh, y se, que, que todo el trabajo de la Asamblea se le dé la importancia y el impacto necesario. Entonces, eh, la Asamblea ha concluido como proceso pero la Asamblea como institución y su rol cívico continúa, continúa ahora que vamos a tener COP26 aquí en, el, en Glasgow, la Conferencia del Clima, y continúa con la respuesta que estamos esperando del gobierno escocés en, en noviembre. En noviembre el gobierno escocés va a responder, va a a, a sacar su respuesta a la Asamblea y el trabajo continúa. Yo, el impacto de la Asamblea lo podremos asesorar dentro de cinco años, porque los próximos dos o tres años van a ser de trabajo constante para asegurarnos que tiene el impacto que merece. trabajábamos en los temas de democracia participativa en que, que trabajábamos en lo que se llamaba como tú sabes muy bien un jurado, un jurado ciudadano ¿no? e hicimos todo el proceso ¿no? con los expertos, lo típico y tal el problema básico es que al cabo de un tiempo le presentamos las, el, el informe al, al alcalde y el alcalde luego al cabo de un año hizo exactamente lo contrario de lo que la asamblea del jurado digamos, participativo había decidido ¿no? he visto que en el caso de la Asamblea Climática Escocesa habéis hecho un fin de semana de accountability, por así decirlo, un octavo fin de semana, como si a partir de ahí estuvierais un poco ya, digamos, preveyendo que el problema básico es el cumplimiento, ¿no? es el grado de incentivos que tienen los políticos para cumplir lo que sale de esas asambleas, la pregunta es, digamos, esa capacidad de compromiso ¿Solamente dependerá al final de la capacidad de movilización de la, de la propia gente, de los propios, digamos, del grado de compromiso ciudadano o hay algún tipo de cláusula eh, que, que hayáis podido o pensáis que se pueda incorporar en los debates que genere esta capacidad de implementación posterior? Sí, esa, esa es una de las cuestiones clave y hay, hay que decir que la gobernanza de estos procesos es todavía una dimensión que, está, eh, que, que hay que desarrollar más. ¿no? Pero en el caso de esta Asamblea, desde el principio se, se puso en escrito que tendría que haber una respuesta del gobierno escocés eh, seis meses después de que la Asamblea presentara su informe al Parlamento. Entonces eso quedó escrito y es un compromiso firme. Um, pero uh, esa es la parte formal. Eh, es muy importante que nos demos cuenta que estas asambleas no, no finalizan cuando el proceso finaliza. La asamblea necesita trabajadoras y trabajadores políticos, tanto entre el funcionariado como en la sociedad civil, como en todo tipo de agencias públicas, eh, que sigan haciendo ese backstage eh, work. ¿no? ese trabajo entre bambalinas, ese trabajo eh, detrás de, de, de los escenarios más visibles. Sin ese trabajo, estos procesos tienen poca capacidad de impacto. Eh, esto es para reconocer lo que tú, Joan, y mucha otra gente que, que estudiando los procesos de políticas públicas nos habéis enseñado en, en las últimas décadas, que es que los procesos de políticas públicas no son lineares, no son como una máquina, está por aquí aquello sale por allá, eh, son espacios de relaciones, de, de, de conflicto, de batallas, eh, y son espacios que hay que trabajarlos. Entonces, cuando la asamblea finaliza o el jurado finaliza, esa, solamente es, eh, esa es la fase número dos. La fase número tres es la fase de lo que alguna gente llama el activismo interno, para asegurarse que las, las, las recomendaciones, las propuestas que salen de estos procesos lleguen a los lugares adecuados. Sobre todo una asamblea como la Asamblea Climática, que produjo 81 recomendaciones en todo tipo de áreas de políticas, desde energía, transporte, a, a vivienda, etc la industria de, de, de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera, que básicamente cubre to casi todas las agencias públicas y eh, eh, eh, espacios institucionales. Es más una, una orientación estratégica que una, un conjunto de elementos a, a cumplir el día siguiente. No, no, no sé si el escalado ¿no? de las recomendaciones debería tener en cuenta lo que tú mismo dices al principio de tu vídeo, ¿no? de presentación, que es el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo, ¿no? ¿Hasta qué punto la capacidad de la Asamblea eh, puede ser importante a la hora de pensar en términos de implementación y, y, y por lo tanto, buscar compromisos que sean, digamos, accountables en poco tiempo y, en cambio, marcar orientaciones? Porque si se genera, lo, lo digo en relación, por ejemplo, a la experiencia que estamos teniendo aquí con los jóvenes en Barcelona, ¿no?, si al final resulta que se habla de la importancia de mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de emancipación de los jóvenes, hablar, digamos, de tal, esto es muy genérico, ¿no? El, el compromiso sería decir, bueno, ¿cuánta, ¿qué posibilidades habrá de tener a disposición? ¿no? Es decir, el grado de compromiso, no sé sea, hasta qué punto esto lo habéis incorporado en, el, en los debates. <risa> Sí, bueno, básicamente desde el principio sabíamos que a menos que estas cosas se, se determinen en las partes tempranas del diseño del proceso, luego es muy difícil ¿no? hacer un retrofitting, como dicen acá. En ese sentido, lo importante aquí es también darse cuenta que la asamblea es un, un nodo en una red de instituciones tradicionales e instituciones nuevas que están que tratan de conectarse y comunicarse. Entonces, aquí el, el Parlamento escocés eh, que fue el, el Parlamento escocés fue el que creó esta Asamblea. Entonces, el Parlamento escocés tiene la obligación ahora de continuar el trabajo construyendo sobre lo que la Asamblea ha hecho. ¿no? Eh, esa parte es fundamental, es, es darnos cuenta que estas instituciones tienen que funcionar en coordinación con las instituciones tradicionales. Y eso, claro, trae consigo sus problemas también. Pero eh, es, es importante, yo creo, también que darse cuenta que la cuestión del compromiso eh, depende mucho de, del espacio mediático atención mediática. Porque si, hay, si las asambleas tienen un, un perfil público amplio, luego los líderes, los líderes políticos y, y otro tipo de, de actores de, sienten la presión de tener que tomarlo en serio. Y esa parte es fundamental y no la hacemos bien. Eh, mira lo que pasó en Francia. ¿no? La asamblea eh, tuvo mucho perfil mediático y eso ha puesto presión, pero aún así es, es, un, es una lucha, ¿no? colectiva que luego pueda tener más fuerza en el futuro, ¿no? no sé cómo, cómo, cómo percibes estos temas. Sí, me encanta cómo lo has puesto. Yo creo que estás apuntando a dos a dos factores fundamentales. Eh, uno, eh, y esto es algo que todavía estamos estos son Estas son las primeras asambleas. Ha habido unas cuantas ya, a lo mejor 20 o 25, pero estas son esta es la primera generación de, de asambleas, ¿no? Desde que este, este tipo de proceso empezó en el 2004 en Canadá y luego todas las que ha habido desde entonces. Y todavía estamos aprendiendo eh, cuál, es, cuál es la gobernanza más óptima. Y ahí es donde entra el espacio de los comunes. ¿eh? Porque para mí estas instituciones, estas nuevas instituciones, tienen que estar en un espacio que no pertenece al Estado ni tampoco pertenece a la sociedad civil. Es un puente. Es un puente que establece ese espacio común que, que funciona en la esfera pública pero no pertenece al Estado ¿no? en el sentido tradicional y que eh, opera en la esfera pública de la sociedad civil pero tiene enlaces claros y legítimos y democráticos a las, a las instituciones tradicionales. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar de, de estos procesos como los nuevos espacios de lo común y, y, y, y qué significa, cómo, cómo después trasladamos eso a modelos de gobernanza que protejan eh, ese espacio. ¿no? Eh, la segunda parte del de, de, el expertise, los saberes, los conocimientos, eh, yo creo que tiene razón que muchos de estos procesos eh, tienen una visión muy tradicional de lo que son los saberes, ¿no? saberes técnicos, saberes profesionales, saberes científicos. En la Asamblea Climática Escocesa se quería, eh, queríamos asegurarnos que hubiera un espacio plural, de conocimientos plurales, tanto de experiencias como después de conocimientos eh, tanto locales como globales, científicos, profesionales, emocionales, etcétera. etcétera. Por eso acabamos teniendo más de 100 gente que vino a hablarle a la asamblea, hubo tanta gente hablando con la asamblea como miembros de la asamblea, precisamente para crear ese espacio de conocimientos plurales, y una vez más, ese espacio de los saberes comunes, esa es una, estos procesos pueden ser motores incre increíbles para ese tipo de nuevo espacio de, de los comunes del, del conocimiento común. saber es eh, mucho más amplia y no especializada. Eh, yo creo que uno de, las, de los elementos también a incorporar a la hora de, de reforzar la idea de, de la importancia política para e institucional de este tipo de experiencias podría ser poner de relieve eh, que si se logra una definición de problema que es ampliamente compartida, la capacidad de implementación posterior de las medidas también será más fácil de hacer porque tendrá, digamos, habrás definido el problema de una manera más amplia. Por lo tanto, tu capacidad de legitimación a la hora de implementar uh, las, las políticas será más, más significativa. Esto en materia climática o en materia ambiental es clave porque, claro, uh, las ganas que tiene la gente de, de, de, de, de asumir sacrificios en beneficio de generaciones que ni están ni, ni se las espera ni votan, pues es, es, es pequeño. Entonces, eh, eh, si, si tú logras incorporar eh, en, en, en temas un poco de, de largo plazo más fuerza legitimadora en, en, en la definición de problema, lograrás de alguna manera facilitar que luego la implementación de medidas que no son populares ¿no? puedan ser mejores. No sé hasta qué punto esto lo, lo ves como una, como, como algo que tú digamos, sacas como lección de la experiencia de, de Escocia. ¿no? Sí, completamente. De hecho, esta fue una de las, esto fue uno de los retos fundamentales porque eh, como gente que, que, que está aquí en el festival y sabe de estas asambleas, saben que, que la manera en que la cuestión o la tarea o el trabajo que se perfila para la asamblea, la manera en que se define todo eso, después tienen consecuencias eh, y, y crea unos parámetros que limitan el diseño, y cómo todo procede a partir de ahí, ¿no? Entonces la cuestión que, que, que guía la, la asamblea es fundamental. Y en la cuestión climática, como tú dices, es una, es, es una cuestión de, de largo plazo, pero con, con acciones urgentes, porque está sucediendo ahora mismo, pero tenemos que ser capaces tanto de actuar a corto plazo como, como de hacer eso, esas acciones basadas en largo plazo. Es uno de los espacios donde... Eh, ve muy claras las exclusiones sociales que, de, del tipo de sociedad que hemos construido, ¿no? Y, por ejemplo, la exclusión de, la, de las niñas, los niños, la gente joven, que probablemente es una de las últimas exclusiones de la vida democrática y es, es terrible cuando se trata de la cuestión climática. Ahora, en el caso de la Asamblea Escocesa, la cuestión en sí mismo fue el resultado de un proceso deliberativo. En primer lugar, el Parlamento creó el espacio, pero luego eh, tuvimos que juntar un órgano de ¿no? donde teníamos a todo tipo de partidos políticos, activistas, Extinction Rebellion, otros grupos activistas, científicos, etcétera, Y nos pasamos un día entero deliberando sobre la cuestión. Y acabamos con esa cuestión que, que fue, que es, ¿cómo debe cambiar Escocia para combatir el cambio climático de manera efectiva y justa? Y esa fue una cuestión que acabó uniendo a los conservadores y a los progresistas, a los más radicales y a los más moderados. Y fue en sí mismo el producto de un proceso deliberativo dentro del órgano de gobernanza. Eh, y... La construcción de la pregunta ya fue colectiva, digamos, ¿no? La construcción de la pregunta que has enmarcado, ¿vale? De acuerdo. No sé si hay, hay alguien que quiera intervenir. Tenemos siete o ocho minutos siete minutos, no sé si alguien quiere intervenir eh, desde el público, si no, mira, al fondo hay una pregunta y así también hacemos un poco de participación, ¿no? Sí. No sé si has oído las preguntas del compañero de Platonic, ¿no? Adelante. Sí, sí, sí. Eh, yo soy un fan de Platonic, sigo... lo sigo... que el Luego para poner la cosita, eh? Eh, Bien. O sea, tra trato de, de, de contestar rápidamente estas dos. Y eh, decía que yo soy un fan de Platonic y también, así que encantado de, um, de, de estar en contacto. Eh, el, la movilización, el, el reclutamiento, es una palabra adecuada en... en no, pero eh, aquí lo que hicimos fue: eh, hay una fundación que se llama la Sortition Foundation, que es una fundación que es su trabajo fundamental: es eh, cómo establecer modelos de lotería justa. Nosotros en la Asamblea Climática Escocesa trabajamos con esa fundación. Ellos han desarrollado una serie de procesos que han experimentado en varios contextos y eh, nosotros estamos bastante contentos con el resultado. Es cierto que, os eh, pues, invito a que miréis la página web de Solution Foundation, porque ahí os cuenta un poquito eh, el proceso, pero también la página de la Asamblea Climática Escolta, un informe público de cómo eh, la estrategia que se siguió, que fue una estrategia de mandar eh, varios miles de cartas a direcciones aleatorias y, y luego eso, de la gente que responde, pues tomas un, una muestra que trata de reflejar una diversidad dentro de la población. Tenemos que tener cuidado, porque esto no es una cuestión de representación estadística, no es, ese no es el punto, eh, el punto es tener una, una cross-section, eh, un, un, un, un, una diversidad de la población afectada. Nunca es perfecto ni es un espejo perfecto, por supuesto. Pero eso no importa tanto, porque lo que realmente importa es la calidad de la deliberación de entre gente que trae perspectivas muy diferentes, a través de eh, diferencias en edad, en género, en, eh, en nivel económico, en nivel educativo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, hay cuestiones técnicas. Es cierto que el reto continúa, cómo reducimos el. el eh, siempre hay. Eh, es, es, hay este self-selection bias ¿no? el, el, el prejuicio de autoselección eh, y siempre hay un nivel de autoselección que continúa, porque los es que responden a la carta, aunque sea una carta que reciben del parlamento, una carta que está diseñada para ser atractiva, para que no se pierda en medio de toda la que llega por la a, a, con, con cartas, ¿no? Eh, Aún así, después hay un proceso de autoselección y tenemos que trabajar más en reducirlo y ahí es donde las asambleas digitales tienen una ventaja porque hay menos autoselección dependiente en tener, en tener que moverse geográficamente en un espacio amplio, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Climática Española, que, que ahora está empezando. Y que lo no, cual me permite decir que viendo uh, la, la crítica uh, de, de, de esta cuestión de que la Asamblea Climática Española no sea vinculante, eh, pero también es cierto, hay que decir que no solamente, esta no es una cuestión binaria, la Asamblea es vinculante o no es vinculante. Hay grados en, entre medio de esos dos extremos. Y ahí es donde estos, estas instituciones tienen que operar, porque estas instituciones no tienen que ser una isla, tienen que ser parte de una división del trabajo institucional. Y aunque a lo mejor no es vinculante en un sentido estricto, si hay las medidas necesarias para asegurarse que, que se va a producir una respuesta adecuada, que se van a producir medidas, que se van a tomar en serio, que va a llegar a todas las agencias y a todos los espacios de la economía y de la política, los que tiene que llegar. Uh, eso puede darnos ciertas garantías. O sea, que no es un extremo el otro, hay grados intermedios y ahí es donde hay que negociar. Sí, muy de acuerdo. Uh, vamos a acabar la sesión. Muy de acuerdo con lo, con lo que dice Oliver. Yo Creo que eh, no se tiene que perder de vista que una cosa es que no sea vinculante, otra que no sea políticamente vinculante. O sea, institucionalmente no es vinculante el debate si se consigue que sea lo máximo vinculante políticamente ¿no? y ese, y ese es, un, es un tema también de la capacidad de acción de la, y, de, y de influencia de la propia, de la propia asamblea eh, digamos desde el punto de vista legal, institucional, democrático es difícil que una, que una asamblea de este tipo sea vinculante porque no tiene digamos las competencias eh, legales institucionales para poderlo hacer otra cosa es que su grado de influencia política obligue a, a que eso sea así ¿no? yo creo que son dos elementos distintos eh, y por lo tanto desde el punto de vista de los movimientos lo que se tiene que valorar es hasta qué punto es una buena plataforma para conseguir ampliar la capacidad de influencia y de y de acción o si estar fuera doncs, a, a, al mismo tiempo genera más, más genera más ventajas ¿no? o sea, Ya me están diciendo que corte, eh, que me corte el cuello, porque está en este tipo de expresión ni quiere decir que no, Oliver, o sea que. Nos tenemos que ir. Muchas gracias uh, por tus aportaciones y, y esperamos que las lecciones aprendidas del caso de escocés nos sirvan también aquí. ¿eh? Gracias a ti. Pues yo encantado. Buena suerte con el festival. Pasadlo bien y gracias, Joan. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Hacemos una pausa de, creo, unos 20-25 minutos que vais a poder tomar café y comer alguna cosa y seguimos uh, con la siguiente charla, que será una conversación entre Joana Moll y Andreu del Suntes. Muchas gracias.